Nos encontramos aquí en la Catedral Santa Ana, donde ya vas a iniciar esta esta gran fiesta eucarística, la fiesta de la resurrección del Señor.